¡Me compraste una figura en Arkham! Tengo licencia original, pero vengo de China. Gracias, papá. Es la primera vez que no me traes ningún póster. Lo que vende Arkham es trucho. ¡Trucho! ah, ¡Trucho! es lo mismo de todas las comiquerías. <ríe>